competitivo y global que nos ha tocado vivir todas las empresas se pelean por lograr la satisfacción del cliente por ser los escogidos por los clientes y en ese eh, juego la experiencia que tiene el cliente con el servicio y o el producto de las empresas juega un papel importante pero esto en sí mismo es un gran desafío porque en las experiencias el cliente es parte fundamental de ellas el cliente participa activamente con actividades tales como eh, analizar eh, buscar eh, decidir pagar usar y esto crea un nuevo aspecto no antes visto en el mundo empresarial antes las empresas fabricaban sus productos sin que el cliente estuviese ahí. ahora el cliente experimenta y participa y está allí dónde está el, el desafío el desafío está en gestionar la variabilidad que el cliente trae en estas actividades los clientes no solamente pagan los clientes participan y para las operaciones esto es un dolor de cabeza porque el cliente trae variabilidad tal como su capacidad para entender lo que tiene que hacer el esfuerzo que pone el cliente para hacer su tarea bien eh, cuando llega el cliente una variabilidad de la llegada al sistema o la llegada al al, al servicio llega cuando quiere cuando le, le conviene hay también una variabilidad debida a las propias expectativas que tiene el cliente, hay una variabilidad de lo que va a solicitar, cada uno solicita lo que quiere. Esta variabilidad que en el mundo de manufactura la hemos gestionado reduciendo la variabilidad, los sistemas Lean, los sistemas fundamentados en Just-in-Time, trabajan mucho sobre la variabilidad de los procesos, la variabilidad de los empleados, la variabilidad de, las, de los proveedores. Ahora tenemos añadida la variabilidad del cliente. Con, eh, con la matización de que el cliente no es un simple trabajador, no es un simple participante, es además quien paga y espera que la empresa se acomode a su variabilidad. Esto es lo que llama buena experiencia, es lo que llamaría un buen servicio. ¿Cómo pueden enfrentar eh, las empresas esta variabilidad? Primero, hay que asumir que hay que gestionar esa variabilidad no simplemente dejarla libre albedrío, pues ella tiene consecuencias tanto en la eficiencia como en la efectividad. Si un cliente no encuentra el producto que está buscando porque no conoce el, la simbología que utiliza la empresa, porque no tiene la capacidad para entenderla, el problema lo tiene la empresa porque el cliente simplemente dice esta empresa no tiene buen servicio. Entonces las empresas tienen dos grandes estrategias para ello, acomodar la variabilidad, o reducir la variabilidad. Entre las eh, eh, estrategias de reducción de la variabilidad, pues sencillamente reduzco gama para la selección. Eh, esto digamos en cuanto a tipos de solicitud. Eh, en cuanto a las llegadas automatizo eh, máquinas para responder en cualquier momento. Sin embargo, de cara al cliente, esto puede tener un coste porque no ve que se están acomodando a su variabilidad. Hay otras formas que es eh, acomodarse a ellas, tener muchos empleados muy cualificados que puedan hacer las tareas de los eh, eh, clientes. Sin embargo, esto tiene un gran coste y queda perjudicada la eficiencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Los, usar modelos. Eh, que está usando la manufactura diseñar para la variabilidad casi cercano a la más customization el secreto está en el diseño un diseño inteligente que asuma que los cambios van a continuar que los clientes mismos van a aumentar sus tipos de variabilidades y que eso no es un, un, el, el efecto de una, coyuntura, de una coyuntura sino que esto está ahí para quedarse Diseñar para la variabilidad es la respuesta a este gran desafío.